a todos. Eh, en este vídeo os voy a hablar de Dungeons, League of Dungeons. Es un Kickstarter de Michael Lusted que se trata de un juego de mazmorreo, un eh, dungeon crawler, y que respira muy buen sabor a, a old school, a, a mazmorreo antiguo de juego de rol. Y os voy a ir enseñando y voy a intentar ser breve. Cómo funciona este juego Ahora mismo está la campaña aquí starter Y está bastante económica en mi opinión Que también ahora os comentaré un poco Y me he podido conseguir el manual de reglas Y el manual de quest ¿vale? Y bueno, es un juego Como os he dicho, un juego de mazmorreo Vienen completamente en inglés Pero es un inglés que yo creo que es bastante simple y sencillo Si estás habituado a a este tipo de juegos con lo cual la lectura con que tengas un mínimo básico de inglés no es compleja y eh, a mí me gusta mucho porque me ha retrotraído a juegos antiguos de, de rol y es un sistema de porcentual con razas y con profesiones no trae personajes pregenerados te lo tienes tú que hacer con una hoja de personajes una hoja de personaje, que esta es una beta de la hoja de personajes en verdad, en el cristal, que está hojas son mucho más curradas, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Y va con fuerza, constitución, destreza, sabiduría, resolución y movimiento, ¿vale? Tu nombre, tu raza, tu profesión, el nivel, los puntos de experiencia, la cordura, el energy, que es para activar habilidades, el oro, los puntos de moral, la suerte. Y, y aquí tienes los bonus de, de armadura natural y. Y, y armadura natural, y el otro no me acuerdo cuál es, pero de memoria ya me vendrá y os lo diré. Eh, luego aquí tenéis bonificadores por hambre, por enfermedad, por veneno, ¿vale? Y las características, ¿vale? Las características pues, son armas a una mano que funciona con destreza, a dos manos con fuerza, eh, armas de tiro, como los arcos, ¿vale? Rangel Skill, esquiva, focus para los magos comercio, trapicheo, sanar, eh, forrajeo para, para lo, cuando vais cuando estáis entre viajando, abrir cerraduras, alquimia, percepción, rezos de batalla y artes arcanos para tirar eh, para hacer cosas de magia y cosas así Como veis la hoja de, la hoja es muy de personaje ¿vale? Eh, tenéis bonificadores deberá a, a, a debe la, eh, bonus al daño vale pues la fuerza es a, a partir de 50 de fuerza tenéis bonus al daño y a partir de constitución 50 a, a armadura natural vale tenéis una armadura natural si tenéis tanta tanta eh, tanta característica y luego están eh, las, las razas o sea ustedes vais haciendo os elegir una de las cuatro razas que tiene de momento solo tiene cuatro razas que yo ya he visto a no ser que, tan, que tenga alguna más los enanos son los que más puntos de vida tienen eh, y luego los humanos los elfos los elfos y por último los, los alfins son los que menos puntos de vida tienen posibilidad de tener pero siempre vais con una tirada onda de 6 puede ser que haya un humano que tenga eh, mucho menos puntos con, con un alfin porque su tirada haya sido menor puede ser un humano en Kencle yo creo que esto está bien está bien bien puesto eh, y aquí te describen la, la, la, la los bonos de las razas tengo que decir que estos manuales que yo me he conseguido son beta, son una beta de acuerdo eh, el autor ha dicho ya que que los manuales finales tienen muchas correcciones y tiene bastantes modificaciones pero con estos manuales te puede hacer una idea bastante mmm, bastante fiel a lo que es el juego, de acuerdo pero obviamente, pues tiene bastantes cambios al final con, con detalle, puntualizaciones eh, a punto de de ciertas reglas, cambios de ciertas reglas, pero el manual básicamente es lo que es el juego, ¿vale? Este y el de Fijaos que cada personaje, si te quieres hacer, por ejemplo, un enano, pues vas a empezar con, con fuerza 40, eh, constitución 40, etc, etc. Y sin embargo, el Halfling, pues, eh, las fuerzas 20, ¿vale? y todos tiran un dado de 10 al final el halfling pues puede tener 30 de fuerza como máximo y el enano pues puede tener 40 de fuerza como, como máximo y aparte pueden tener sus su especialidades de raza odia los goblins visión nocturna este es afortunado que empieza con un punto de suerte para repetir alguna tirada y tal los humanos son más versátiles tienen y aquí tiene sus características entonces tú eliges uno y vas tirando tus características y te las vas colocando aquí luego tienes 15 puntos Ganas 15 puntos de especialización y, y no puedes ponerte 10 en más de una característica. Puedes, por ejemplo, 10 aquí y 5 aquí. O 5, 5 y 5. O 3, 4. Los repartas como tú quieras. ¿vale? Luego aquí te, te explica la, las habilidades, cada habilidad. Las armas de combate a una mano son con destreza, las de dos manos con fuerza, las de tiro con arco con destreza. La esquiva, que siempre va a ser destreza, etcétera y, y está muy bien porque el tema de, de las habilidades, tú vas a tener todas las habilidades, pero las vas a tener a la mitad de, eh, de tu característica, por ejemplo. Si tienes combate a, a dos manas con fuerza y tienes el enano, pues vas a tener eh, lo que tengas dividido entre dos. Eso es así, eh, pero exceptuando que las Profesiones Te indican que cada habilidad de esa profesión no la tienes que dividir por dos. Son a, a tope. Por ejemplo, eh, el mago. El mago tiene estas habilidades. Que no las divide por dos. Artes arcano, percepción. Armas a una mano. Focus. Eh, y, y. y tres conjuros de nivel 1. Eso le cuenta él como habilidad. Pero bueno. Eh, el pícaro. Abrir cerradura, percepción, esquivar y combate a una mano. ¿De acuerdo? Entonces esas habilidades las tiene a los que tengan su característica, sin dividirla entre dos. El resto, pues la tiene a la mitad. ¿Vale? El resto de habilidades, pues las tendría a la mitad. Aparte, viene con un equipo con el que empieza: 10 ganzúa, una espada corta, ¿vale? Y, este, y cada uno tiene uno, una, una, unos talentos específicos. ¿De acuerdo? Y bueno, para empezar tiene 150 monedas para equiparte con algún equipo básico. Y armas. Tenéis el explorador, el bárbaro, el sacerdote. Bueno, es un sacerdote de guerra. Básicamente es un guerrero que puede hacer rezos a los dioses. El guerrero puro, el alquimista y el ladrón. ¿Vale? Como veis son ocho profesiones. No son muchas y cuatro razas, pero sí te permite bastantes combinaciones interesantes. Eh, luego tenéis aquí el tema del equipo, que el equipo viene con, con ciertas condiciones que la mayoría de equipos te dice que tiene seis puntos de daño y que tú al adquirirlo normalmente mm, a, eh, puede que esté tocado el equipo, que tenga algún daño y tal, pero que lo puedes reparar o al encontrártelo. Y lo, los equipos consumibles Pues normalmente tienen un punto de daño Cuando... O, o por ejemplo la, Las ganzúas eh, las Si fallas en la tirada te la cargas ¿Vale? contiene un punto Pero si te hacen por ejemplo un hachazo eh, En una parte de una armadura Porque va por partes también Pues esa armadura pierde, pierde durabilidad Digamos, ¿no? ¿Vale? Eh, tienes también el peso que puedes llevar lo, El equipo se divide en, en, en los rápidos que puedes tener acceso al rápido o no Tienes hasta tres el dos rápidos eh, los cartas para flechas los proyectiles todo muy muy detalladito eh, la cantidad de peso que puedes llevar vale que es en cumbrais comprar eh, anillos mágicos vender equipos las armas de mitril en fin y luego ya aquí empezamos a ver un poco las tablas como podéis ver las tablas de armas te dicen el daño que hacen. El peso que tienen. Y si es una mano o a dos manos. Si ya sabemos cómo funciona. Que las de dos. Las de a dos two hands, ¿no? A dos manos. Eh, pues llevan con características de fuerza. Y las de una mano con destreza. Y los arcos con destreza. Con la habilidad range de skill. Y aparte, las armas, pues algunas tienen. Eh, especial, ¿no? Por ejemplo, la alabarda tiene rich, que es alcance, ¿vale? Entonces significa que eh, alcance una, cu una cuadrilla, una cuadrícula más de lo que esté, Eso está muy útil. Y el daño que hace, y a dos manos, y eh, el coste si la encuentra, y la disponibilidad, ¿vale? Y luego tienes ar eh, las armas a distancia, porque tienen su tiempo de recarga. Aquí tienes lo que los especiales, pues por ejemplo, eh, la que he explicado alcance puede atacar a un rango de dos, de dos cuadros, vale. Incluso si hay un, un personaje amistoso delante tuya, vale, están bastante bien, vale. Hay armas defensivas, hay, etcétera. Tiene su, pues de aquí, con más tablitas, armaduras y escudos por las armaduras. Están divididas en las zonas que van a cubrir, que son 6. Eh, son el torso, el pecho, la cabeza, los brazos y las piernas, ¿vale? Y en base a lo que te cubran, cuando te hagan daño, se hace una tirada, ¿vale? En base a donde te dé, restas la defensa que tengas. Imagínate que te hacen seis de daño en la cabeza. Pues si tienes equipado en la cabeza un paddock cap, pues de esos seis de daño, pues te comerías 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Y eh, comerías daño los escudos. Es muy sencillo, como podéis ver, el sistema. Eh, equipo general. Y ahí tiene un, una cantidad de, de cosas. Enormes Uf, Cinturón de alquimista para guardar las pociones. Agua sagrada. Las la ganzúas. Eh, cinturón extendido. Botellas, vac botellas vacías. Eh, cerveza enana. Que te da. Cada cosa te da su. Su. Su movidilla. Hay un montón. Objetos mágicos. Bueno la magia cómo se, se utiliza la magia la magia no tienes que depende del tipo de conjuro que quieras tirar y va esto va a tantos por ciento un resultado de 95 siempre es una cagada ¿vale? y, el, y el lanzador pierde cordura entonces la cordura se va acumulando afecta la moral del grupo está muy bien o, por ejemplo un hechizo muy un tipo de hechizo son los magimisil los, magic misil, los los que se consideran como magic missile Requiere línea de visión Y no tienes que tirar para impactar Lo único que tienes que sacar es el conjuro Entonces eh, Para tirar el, eh, Un conjuro siempre se tira Artes arcana Entonces te vas a arca, arca, arca, ar, artes arcana Y sabes que vas a utilizar La sabiduría, en este juego la sabiduría Podría haberse llamado la, la característica de Inteligencia pero lo han llamado sabiduría Pues ya está, pues de esa manera Luego hay pergaminos que no necesitas tirarlo, pero que los puedes crear con la habilidad apropiada. Y ya de conjuros, pues tienes un montón. Al principio empiezas con 3 de nivel 1. Y conforme vayas subiendo, nivel 2, tienes un montón de conjuros. Nivel 3, nivel 4. Hasta nivel 6 de conjuros, ¿vale? Ya os digo que esta es eh, la beta del, de lo que es el juego, ¿vale? Eh, puedes hacer. Encantada pergamino, alquimia. Esta parte no la he mirado muy bien, pero. Puedes hacer, identificar pociones, eh, los ingredientes de las pociones. Podéis ver que es muy completo, muy juego de rol, ¿de acuerdo? Los diferentes tipos de pociones que puedes crear. Cuando encuentras una poción no sabes de qué es, tienes que identificarla o pagar para que te la identifiquen. ¿vale? Si en un pueblo puede eh, si fallas la tira a identificar, en un pueblo te cuesta 150 monedas identificar una poción. ¿vale? Entonces... Puedes hacer tus propias pociones Para hacer las pociones Tienes que tener los ingredientes Que lo puedes buscar o, en, o encontrar y, y... Y bueno, y hacer la tirada Para ver si lo... Si lo... Si la creas la poción Te dice cómo se beben, que requiere una acción Y que te dependiendo Lo, lo que haga la poción pues Te dura unos 5 puntos De unos 5 turnos y pociones, pues, de coraje, de destreza, de constitución, de fuerza, de salud, de invisibilidad, bueno, hay de todo. Hay bombas, hay fuego líquido, veneno, bueno, lo que quieras. Los rezos, que son, como os he dicho, para el sacerdote de guerra, que en verdad es un guerrero, pero que tiene una serie como de, de rezos de poderes que ayudan al grupo, le ayudan a él. ¿Vale? Eh... El... No he dicho una cosa que me parece interesante y es que el mago también cura aquí. El mago tiene el hechizo de nivel 1. A ver si lo encuentro. Sí, aquí. Que es mano sanadora. Es curioso que el mago sea sobre todo el principal curador. Pero bueno, lo han hecho así en este juego. Curioso. Estábamos con la alquimia, con las pociones. Y luego la psicología, eh, la psicología también funciona de la manera que, que tú tienes una moral de grupo Y hay eventos y situaciones que te, que te dificultan la moral Si la moral va a cero, el, el grupo abandona la cueza, o sea que la moral hay que cuidarla Hay eventos que, que suman a la moral, por ejemplo, y eh, borracho con cerveza enana Pues se supone que te dos más tres, bueno, ¿vale? Y luego hay un montón de cosas que cuando un personaje queda cero de vida te quitan dos si, si un personaje muere a menos cinco Si un personaje falla un test de miedo menos uno Y hay cosas hay monstruos que dan miedo Que se activa una trampa Pues también otro menos uno Que fa fallas un hechizo y, y la cagas Una cagada menos uno eh, Y luego la cordura La cordura también influye, también tiene una serie de eventos que, que hacen que pierda cada personaje cordura, porque la cordura es de, de cada héroe y la moral es del grupo. ¿de acuerdo? Y si pierde bastante cordura, te puede dar un trastorno mental. Y los trastornos mentales también los puedes curar, pero bueno, le tiras en la tabla y pues miedo irracional o claustrofobia, eh, lo, depende de lo que, lo que sea. Luego tienes la sección de viaje. ¿vale? los viajes y encuentros, las raciones que tienes que llevar los eventos, hay una serie de cartas en el que starter para hacer el tema de los viajes y vas teniendo encuentros o no van pasando cosas buenas o cosas malas y bueno, esta ya es la sección de entrar en el duño eh, voy a hacer una segunda reseña del, del juego un segundo vídeo voy a subir esta primera, que digamos que es la primera parte creo que lo voy a dividir en tres partes que la vez será la continuación. Eh, saludos y ahora nos vemos en el próximo.